Kila, graba Will Ward 2 Kila, graba Will Ward 2 Kila, graba gw 2 Pues bueno, Aquí tenéis Will Ward 2 Como veis, ya tengo un personaje que me creé hace mucho tiempo Que estuve jugando Y aquí está Will Ward ¿vale? Eh, Creo que me hizo un Nicromante 10 eh, yes. Nicromante humano nivel 10 No sé qué otra clase hay Vamos a verla Por si ha metido algo Se ve arriba algo Eh... Uh... El croma, se ve algo raro en el croma, no sé. No sé qué. Hay, qué... se ha metido algo nuevo. Vale, no tengo ni idea. No voy a engañar. Pero voy a darle para atrás. Vamos a seguir con mi nigromante, ¿vale? Y vamos a verlo, ya os digo. Eh... Ni idea, me voy a jugar, por pues no decirlo bastante tiempo al juego. totalmente me diciendo, juégalo, juegalo, juegalo. Voy a jugarlo. Recordar, si queréis que lo siga, comentadlo, a apoyar el vídeo. Si queréis que juegue otro juego o si queréis que simplemente os traiga más Will War 2. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Recordad que estoy sorteando. Eh, dos case de Black Desert Online para Steam. Veo que hay poca participación. Eh, el día de sorteo, pues lo aplazaré. Ahora va a ser más de 13. veo que, que el día de sorteo, pues... Hay poca participación, lo aplazaré. Lo que haga falta, ¿vale? Y bueno, vamos a requetar Wii Wardor. Yo digo, eh, pff, hace mucho que no juego. Y demás, va, ¿vale? Bueno, había pausado un poquito el vídeo. A ah, ver, vale, ni me acuerdo cómo se maneja, ¿vale? Vale, se maneja con AW. Vale. Uy, me pega unos uno, uno, uno pocos estilones. En Entonces, ya Ah, vale, que si lo compro. Que. Vale. Vale. Okay. ok, ya digo que ni me acuerdo cómo era el Wii Guardo. ¿Y si ¿Es te apetan en el la linda divina? Well. El caso es caso que se ve jugador, eh A la F A la I Para ver el inventario que tengo Vale, tengo, tengo un dragón Tengo equipo sin poner ¿eh? ¿Qué curioso, ah, uh, vale, ¿Qué es tanto? Aquí hay uno matando. Aquí hay un gallero muerto. Hmm. Hello. Eh, comerciante, visita a Petra, la linda divina. Sé como mola como más la mente ah, Sí, el manejo es el manejo es como si fuera una especie de, de revelación Otera oh, ¿Me da nada? No me da nada ¿Tengo más misiones? Ah, mi historia Perfil, nivel necesario 11 Diario, artesanía, logro... ¿Y cuál es la quest? Feliz cumpleaños, vamos, que hace como dos años que no juego llora. ¿Qué Pasa ahora eh, está me han dado algo you can never have too much Vale, me he equipado un cañón, de, un cañón de cumpleaños, no sé para qué. Te caga las patas abajo. Tengo, tengo un cañón de cumpleaños. No sé, que ni tenía equipado. Era la daga... No, ni... Me... ¿Qué tenía ahora equipado yo? Cabrones. ¿Esto? Ah, no, vale, lo, ah, vale, lo, lo tengo equipado. Para H. Bueno, vamos okay. Madera, lo de diario. Madero, maderero de los picos, no sé qué, cuánto. que hay tanta cosa que nunca he llegado a usar y me quedo un poco estupefacto si te da la palabra. Toque allí. Ahí toque ahí. ¿Y porque estoy aquí? Ya está. Pero el transporte y acabo antes. Eh, la canción mola. La trompeta, eh, la, la trompeta es lo que lo jode, pero mola. J, K N cuáles son las cuatro aquí. Inventario lo tengo saturado. Parece. Vale. Ah, oh. Cuatro casillas, cuatro casillas, cuatro casillas. No hay nada adicional del saco. Héroe. Aprendizaje. ¡Ah, mira! Tío de vampirismo, habilidad de la curación, aprender, sí. Diseño eh, si de vampirismo, eh, te cura cuando un enemigo te golpea. Cura y marca al enemigo los... Vale, eh, lo que no sé si es una vida. Ah, mira, puedo. Ah, esto es como no, un digo No he jugado. core, poder de segador, nada. Esto sí puedo. Afragmento Petral eh, habilidad de apoyo, pozo de sangre, invoca un pozo de sangre para curar a los aliados, nada, siervo, eh, eh, invoca un demonio de sangre que te transfiere salud en cada ataque. Esto es mono, claro, esto es... y esto es supuestamente lo puedo por aquí. Esto... esto es pasivo Vale, vale. Corrupto, eh... Número no de apoyo Te de, de debilita y envuelve el área objetivo en una nube tóxica y que menea al enemigo y, y lo deja debilitado se estudian la proyectil que atraviesa en el campo. Veneno, efectividad. Lo que misiles, campo de combo, de asayo. Bien, no sé. Mola. Y con el 7, ¿qué hago? Ah, vale, menos lo, me lo cargo Ok Lo que venga a ser micromante, Vamos Muy duro Es sobrecarga en el codificador Vamos a ver, opciones España, Gráfico Vamos a ver, ¿qué le pasa al gráfico. vale mejor rendimiento mejor aspecto y lesión automática ahí está ¿Qué me dice el OBS que mejore? No sé qué Aun así, bueno, si vemos que luego este vídeo se ve un poco raro Pues ya cogeré Y se grabará De nuevo O grabé otro vídeo, o yo que sé. qué sé Es lo mismo Puedo linde de la divinidad. La gente dice que este juego es uno de los mejores MMO que hay, pero no digo idea. A mí es una mierda de que haya que comprar cosas para poder manejarlo. But I wouldn't recommend bringing your kids there. Why not? <gasps> First time in Divinity's Reach. We just moved here. Can you tell? Call it a hunch. The tavern is where locals kick up their boots and forget about the problems outside city walls. Some get a little excitable after reaching the bottom of their cups. I want to see when I grow up. Thanks for your help. Eh, Se le acabo de aplicar una cosa que no uso para nada Me cago en su muerto, cabrón Mierda, eh. oh. Esto pasa cuando uno, uno no entiende el juego Cuando uno no entiende el juego, esto es lo que, lo que ocurre ¿Cuánto ¡Guau! ¡Guau! Aquí es aire poderoso, fuerza, vale. joder, y qué tiro, te voy a poner. Me lo he puesto, me lo he puesto Y me he necesario 15 Pero si tengo nivel ¿eh? de ¿no? Ah ya tengo nivel bar... No, tengo nivel no me deja entonces ¿eh? Equipámelo. cosa que no dice bueno. Carga de transmutación. ¿Qué? ¿Que no puedo cambiarme, o no puedo cambiarme toses de, de ropa o qué? Vale. El idioma Consume comida. Que consuma comida. Mira un poco what? I am a big one. Dance, just one dance. Get out of my face. Hey, you the I'm so glad to see you. I heard that you were up and around, but I was so worried. I'm fine. Thanks for coming to see me. You know I love you and your father, but you, you both worry too much. Oh. That's because you take too many risks. Hey, girl! Stop gabbing and bring me a drink. I think you've had enough, buddy. You're cut off. Now get out of my tavern. Don't make me cripple you, old man. Give me more ale, and this time it's on a house. Leave my father alone, you ugly goon, or I'll call the seraph. Ugly? I'll show uh -oh, you. now you got one! dad, <laughs> For <laughs> oh, <okay. laughs> ataca no sé por qué ataco Ni puta idea de lo que estaba haciendo, la verdad. Hello stranger. ¿Qué estás haciendo? Oye, vuelve. Hello stranger. I'll pound you into the ground like a big nail. Inté. Yo tengo mi vida. pero bueno ¡Ale! No, ni idea... ¿De, de, ¿De dónde está mi vida? ¿De dónde está mi vida? ¿En serio? No me... Bandits, thieves, and brawlers. By order of the Ministry Guard, you are all under arrest. Hey, they started it. I was just offending my friend. Commander Serentine? What's the meaning of this? What are you doing here? Nice of you to show up, Captain. I'm here keeping the peace. Something you and your Seraph can't seem to do. Thanks to your interference, there's no way I'm letting you take the hero who fought beside me at Shaymore Garrison. I'll vouch for this one. Now who's interfering? And on behalf of a mere commoner? What foolishness? Guards! Take the rest of these maggots to the prison! We're done here. Captain, please, that ugly goon hurt my father. Can you help us? Hmm. That looks nasty. It could take weeks to heal without the right medicine. That medicine is expensive. I hate to call in a marker, Captain, but I did help you when you needed it. Mind if I ask you to return the favor? For the hero of Shamor? Done. Talk to Lieutenant Francis at the Ninth 9 base camp. Tell him I sent you, and he'll give you all the supplies you need. Panadero ahora, pero hombre, Y lo que no sé no me deja equiparme. Esto me ha enganchado la mano, pollolo. ¿Por Porque no me deja equiparme cosas, no sé por qué no me deja. Hace no sé mucho que no juego, hace por lo menos dos años que no juego. No sé por qué no me deja equiparme cosas. No. ...equipación... Ah mira, esto no me acordaba No me acordaba de esto, que podía cambiar Con el okay, Ua. habilidad en abatimiento, vale, juego un tridente, joder, no, hola. casi casi nada Creo que no me deja vale es por eso es por eso ya estoy super súper ocupado Sí. hombre oh, este es mejor porque ya tengo un báculo es mejor Tengo aquí algo. Me han dado a aprender de nuevo. ¿Qué tal? Y poca demonio de la sombra. Poca sierva de carne. Uf. Tengo sirve de hueso. Daño por dos. Incapacidad no Alcance siento Uy, ¿no? Pues mira. está mejor. Pues mierda de bicho, eh. Parece vale, por ahí. Aquí voy a poner... Ganas fuerza vital cuando recibes daño Atrae al enemigo a enemigos objetivo y a todos los enemigos que se quedan en tiro Con y consigue fuerza vital Vale Esto es... vale Esto Hola, pero no me dice dónde tengo la vida. En fin, pues ya vamos media orilla. Ya sabéis que si queréis ver más Wii, Wii World 2, decírmelo. No tengo ni idea de cómo jugar a esto, de verdad, hace mucho que no juego a Wii World 2. Pero bueno, ya veo que tengo muchísima skill para el nivel 20 que tengo y.. mola. Y bueno, ya sabéis, simplemente pues un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo de Wii World 2. Otro que sea. Adiós.